Legión sí, extranjera. Sí, Señores, la legión. estamos de regreso con ustedes en su claro. programa de mañana. La pregunta del día es, ¿está usted de acuerdo con la propuesta de Kiki Antún? A Franci no le gusta eso de que la propuesta de Kiki Antún. No, no, no. De claro. construir... no importa. Me, me hice la aclaración porque todo el mundo sabe de dónde proviene claro. y cómo se ha edificado toda una concepción. Y una justificación por y cómo hacerlo. Bien, y está... a la cual se sumó aquí, que se ha sumado ya. mucho. El Pero que Quique lo está C utilizando ahora como no, un discurso ¿Está populista. usted de acuerdo con la construcción del muro en la frontera con Haití? Esa es nuestra pregunta del día. Vamos a ver qué nos tiene. Fulvio Ureña. Llegó el momento de su comentario. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, buenos sumado. días, Fulvio. Buenos días, gracias a Francis, gracias a Wagner. Sinceramente que estos es problemas... Estos comentarios políticos y estos temas políticos muchas veces nos sacan de realidades que están pasando en nuestro país. Y yo quiero hoy compartir el tema de la venta de Punta Catalina. Ay dios. Nos van a vender Grave. a Punta Catalina, nos vamos a quedar sin dinero, nos vamos a quedar sin planta y nos vamos a quedar entonces... 30 años con para la pagar deuda, mínimo. Con la deuda. Entonces... Este es el tema que quiero compartir con ustedes sobre la venta de Punta Catalina y que no se justifica y que no conviene, no conviene eh, que se haga. Fueron muchas las expectativas que se crearon alrededor de esta planta. Primero que iban a ser las soluciones de los apagones, después que con la introducción de esta planta la factura de energía eléctrica iba a a abaratarse el costo de kilowatts hora, en fin, y nos dieron y nos siguen dando eh, cientos de anuncios diarios, diario, diario, que de acuerdo al último estudio que se cerró en el año 18 ya iban 457 millones de pesos pagados en publicidad por eh, esta planta. ¿Qué sucede? De acuerdo al gobierno, el precio de la construcción de Punta Catalina eran 1.940 millones de dólares. Ahora, el gobierno dice que para la puesta en la venta el precio es de 2.372.9 millones de dólares. Es decir, que tenemos una diferencia de 400 y pico de millones de dólares del precio original al precio que el gobierno dice que está ofertando la planta Punta Catalina de acuerdo a estudiosos del tema, esto prácticamente sobrepasa los 3 mil millones de dólares ahora bien el gobierno debe de rendir un informe público ¿por qué? porque esta planta ha sido hecha con deudas, con préstamos, y ha endeudado al Estado. Y quienes estamos pagando estas deudas es el pueblo dominicano. Para que usted tenga una idea, si se tomaron 3 mil millones de dólares en préstamos, estos préstamos que el mínimo ronda el 8% en el año, eso significa 240 millones de dólares todos los años para usted pagarlo en 20 años, estaríamos hablando, señores, de sumas astronómicas, de sumas que sobrepasan los 2 mil millones de, pesos, de, de dólares en intereses que juntos a lo que ya están invertidos, eso le va a costar al pueblo dominicano más de 5 millones de, de dólares. El gobierno, si es responsable, debe de rendir un informe a el pueblo dominicano cabal, total y la composición de la inversión durante la construcción todo lo que el gobierno ha tenido que invertir además de lo pautado con la empresa el asunto de los trabajadores el asunto de las liquidaciones el asunto de, de los incentivos también el, el pleito que tenemos fuera Relación de la deuda... Millones, los 700 millones de 708. dólares que, que está exigiendo Odebrecht todavía, haciéndola sí. culpable. Sí. Relación de las deudas asumidas por el Estado, que se ha asumido. Entonces, ahora el gobierno está haciendo una compañía que se llama Central Termoeléctrica Punta Catalina S.A., que está compuesta por inversionistas privados y otros. Esta comercializaría la energía, va a proceder a la venta parcial o total de las acciones y esto traerá como consecuencia que el gobierno va entonces a ofertarla. Ya hay un grupo preparado para comprar el 49% o más de estas acciones. El gobierno debe de explicar las razones y también la responsabilidad que existe entre Otrevés y las eh, CDEE sobre la demanda por los 708 millones de, pesos, de, de dólares que nosotros tenemos en adición a los 1.945 millones de dólares que es el precio inicial de costo. ¿Cuánto? 1.945, tú tienes que adicionarle los 708 millones de... ...del pleito, de la demanda que se tiene. Pero esa en, relación... con es... el Estado eh, ahí ha invertido más de 3000, mil... Claro, dólares. claro que sí. Y los 700 es aparte. Esa parte, totalmente. Bueno. Según el ministro de Hacienda, el valor de Punta Catalina de 3.373 millones de dólares. Esa cifra no incluye pagos por comisiones. Esas cifras no incluye pagos por comisiones financieras intereses bancarios, tampoco lo incluye, el gobierno va a tener que decir si va a él a pagar los intereses bancarios con los cuartos que tiene eh, el presidente y, lo, y el dinero que tiene Bichara, no incluye préstamos que se estiman que son superiores a los 1.200 millones de dólares, no estiman 361 millones de dólares de, de, de pool de bancos europeos que lo dieron ahora para poderla terminar, que fue la empresa que dijo, si no se buscan esos dineros no se puede terminar. No incluye los 595 millones de dólares en bonos soberanos. Tampoco incluye la línea del banco de reserva ilimitada que tiene puta Catalina. Que nada se le ha dicho al pueblo, nada se le ha dicho al público, nada se le ha dicho a ningún ciudadano decir, del país sobre ni, toda esta sin cosa. Sin la necesidad de llevar a Congreso nada, autorización a un sí, préstamo, una línea, debe salir como un préstamo. Una línea de crédito en el Banco de Reserva Limitada, que tú ni yo sabemos, ni nadie sabe en, cuál, en moda, cuánto monto va. Es una modalidad abierta de. ni está aprobada recursos por el Congreso. Y con una tasa. Eh, que en, para una obra que está consignada con un presupuesto establecido, creo que la línea de crédito sí. no puede no es claro. correcto. Y lo primero fue que se construyó una planta en terreno privado, que no es terreno del Porque Estado. Porque la línea de crédito en este caso debe ser por el constructor. Sí, claro. No Entonces, por, es decir, no por el no por el contratista. Si tú sumas los, no mil, si los 1200 millones de dólares de préstamo más intereses bancarios, los 361 millones de dólares de bonos de pool de bancos europeos y los 595 de bonos soberanos y la línea de crédito ilimitada en el Banco de Reserva, ya tú puedes saber lo que hay no se incluyen gastos de consultorías no se incluyen gastos de financiamiento no se incluyen gastos, gastos legales no se incluyen gastos de firma de ingeniería eso sobrepasan los 2.373 millones que no incluyen el costo del terreno, ni los costos de compensación de retraso, ni los costos de incumplimiento en las fechas. Quiero que producción, por favor, me dé un minuto más. Sobre costos y corrupción, tampoco son incluidos. Que se implica, que esto implica métodos y criterios que determinarían el precio de la venta de Punta Catalina. Todo lo que estoy diciendo. Es necesario para establecer un método para poder negociar debajo de qué monto nosotros vamos a partir. Si Bichara afirmó que la energía producida por Punta Catalina es asegurada y que tiene toda la seguridad de venderla, entonces ¿por qué vender la planta? El esquema anunciado por el ministro de Hacienda incluye un monto de 1.751 millones de dólares que se van a registrar, a registrar como un préstamo pagadero a 30 años, todo es por préstamo, eh. Un préstamo ¿Cuál? pagadero 1751 millones. Eso va a ir por 5 mil millones. Eso va a pasar todas las expectativas. Entonces, canalizado por la empresa Sociedad Comercial Punta Catalina S.A. que a su vez, su propietario, que es el Estado está dando paso para venderla a inversionistas privados. Es decir, es un lío mayúsculo lo que se está creando, de tal manera que nadie en el pueblo lo entienda. Por otro lado, el precio del kilowatt hora, que ahora está catalogado en, en, en, más 10, caro de... en 10 centavos dólares, en 18 centavos dólares, que antes era que 7 y 6, está sobrevaluado en más de un 30%. Venta apresurada de Punta Catalina en un año electoral, en un año de elecciones, simplemente aquí hay gato entre macuto, aquí hay problema serio. ¿Por qué rebajar más de mil millones de dólares al precio y regalarlo entonces a inversionistas privados? Aquí hay problema serio. Tendrán que explicarle a este pueblo todas las cosas. Y si el pueblo no se interesa y sigue con los chismes diario, lamentablemente nuestras generaciones presente y futura seguirán empeñadas. En Punta Catalina hay muchos gatos y macutos envueltos.